Receta terminada. Pero primero, déjame decirte que ¿Qué? todos estos quesos y todo lo rico que tenemos en esta receta de hoy con Gabriel Canci, los conseguimos en Luz Azul, ¿o no, Walter? ¿Sabías que hay un azul Luz azul, azul cerca de tu casa? Lácteos directos de fábrica, la mejor calidad al mejor precio. Vení, te esperamos en Hipólito y Ligoyen, 80 entre San Martín y Roque, San Peña, Barrio Bombal. Escucha bien, te esperamos con quesos, picadas, el mejor dulce de leche del planeta, ofertas y descuentos increíbles. Estamos de corrido de 10 a 21 horas, de lunes a sábado, aceptamos todos los medios de pago y tenemos pedidos ya. Quédate con lo que te hace bien, quédate con Luz Azul. Gracias, Walter, en el más allá, te agradecemos. Ahí, ahí, ahí estamos. Bueno, rápidamente, hago. contame qué hiciste. Co comento la... comento qué hice. Sí. A ver, saqué eh, mientras estaban hablando de los números, que me encantó. Por otro lado, quiero saber el mío. Eh, le puse quesito mozzarella uh -huh. ¿sí? ya está derretido en el horno. Le, le damos vuelta y vuelta a las tostaditas, después le ponemos quesito mozzarella Un poquitito, acuérdense, yo le puse el red pepper, es decir, el jiojín molido. Sí, de, de mi campo uh -huh. Y ahora ya empezamos con el montaje Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Primero le voy a poner unas este, uvitas uvita. Bien vendimiales. este plazo. Unas Me uvitas encanta. en rodajitas, ¿ok? ¿Puede, ¿Puede ser la... uvita rubia también? Puede ser uvita uh -huh. rubia, la uvita que a vos te guste. Inclusive también se puede hacer con pasas de uva, ¿eh? Ah, qué rico. También se puede hacer con pasas de uva. Y ahora sí. le empiezo a echar un mix de quesitos. Uh -huh. Por ejemplo, le pongo roquefort, eso como se te cante. Yo ya, ya lo mezclé yo. El camembert, ¿sí? Uh -huh. Acuérdense que la mucharela la tienen abajo, ¿ok? Yo voy a ir montando este, les cuento, se ve bien, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve perfecto? Sí, perfecto. Bueno, le, les monto este. Espera, vamos a poner un poquito más de Roquefort. Ahí, uh -huh. ahí los cámaras me pidieron un poquito de Roquefort. Les convidé porque está buenísimo Ah, roquefort. mirá qué raro los y, cámaras. No, me encanta, me encanta. Que, que coman que coman esta afrodisía con chicos. Si tienen que seguir trabajando, cuidado. A quien agarran, ¿eh? Por favor. Y acá les vamos a poner un poquitito de miel. Oh. Miren no. lo que es esto, Pobrísimo. ahí está la miel, acuérdense wow. que la miel es antioxidante, súper mega digestiva, ayuda sí. a la digestión porque recuerden que ya el proceso de digestión fue elaborado por las abejas que son lo máximo y lo más maravilloso del mundo. Estos insectos Primero que son los insectos Más limpios del mundo sí, totalmente. Y segundo que gracias a ellos Estamos vivos nosotros Así que hay que cuidarlos Acá tenemos el tostón Listo, de preparado listo. Y ahora Mientras les sigo contando Lo línea sí. para todos Dale. Si, si me dejan Obvio, pero espera Rápidamente ah, bueno, Yo acá que hice Puse pues yo, yo, yo, chico, la todo. espinaca Los champi Los corté Yo se lo voy a poner A mi pancito que está acá Le voy a poner Unas rodajitas también De queso mozzarella Y al horno Listo Ya, ya está y al, lo muestro. y al horno Ahora Perfecto. Compañero amigo de la casa, nominado Martín Fierro, sí. R... Todo. Todo. Sí, son ¿Qué querés? todos. Me quedo ah, es referente, referente al, para la comunidad. Al, algo importante. Sí. Primero, número uno, sí. algo, algo súper mega importante. Sí. Hay gente que me pregunta, ¿cómo es que va a ser la fiesta? Bueno, todas las gradas del circo se sacan. Todas claro. las gradas se sacan ahí del se, circo. Ahí se va a bailar. Ahí, claro, ese es el campo. Así claro. que si vos comprás campo, tenés que tener en cuenta que... No es lugar sentado, ¿sí? Claro. El lugar de campo es este, parado para bailar. Fiesta? El único lugar sentado es la VIP, que uh -huh. además viene con champancito, con energizante, con estacion... la mesita de la con, eh, Claro, uh -huh. estacionamiento privado, toda la historia. Bien. Bueno, es VIP, claramente. Sí. Tenés dos sectores, ¿sí? Las entradas están desde 2000 pesos, uh -huh. las puedes encontrar exclusivamente en y sí. si es a través digital, entra a web.com.ar uh -huh. y si querés eh, ir a comprarlas presencialmente, lo podés hacer en la hermandad estilista que está en Martínez de Rosa 115, casi esquina Pueyrredón, como diría mi amiga mixta. Pero solamente eh. en esos puntos, solamente en esos puntos se puede comprar. Solamente en esos puntos y algo importante, es bien sí. esto que me decís, solamente sí. en esos puntos. ¿Por qué? Porque vos sabés que por redes están sí. haciendo medio fraude. Están vendiendo las entradas más baratas ¿Cómo? Eh, y están duplicando los QRs. Entonces, tengan en cuenta que a veces por ahorrarse un manguito te sí, van sale a peor. comer un chasquito sí, grande. Sí. Importante, ¿por qué? Porque las entradas, cada QR está nominado con nombre, apellido y número de documento. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues a la puerta y verifiquen... No vas a poder entrar, claro. entonces no sean ustedes pasibles de estos fraudes o estas estafas uh -huh. Compren las entradas en los medios solamente autorizados que acaba de y, y háganlo bien. bien Bueno, me va a acompañar, te sí, digo esto ay, ya. me va a acompañar Florencia favor. Peña Que estuve hablando hoy a la mañana con ella llega? mientras estaba maquillando antes de salir al aire ¿Cuándo llega? Eh, el mismo sábado, oh. o sea, pero, pero creo que la vamos a tener la semana que viene eh, con ustedes Va a estar haciendo un streaming, ¿eh? O una, una ah, nota. ¿en serio? Sí, sí, sí. Por, ah, lo, menos, bueno, por lo menos yo la estoy gestionando. Si ustedes la quieren. Sí. sí bueno, genial. Yo, sí. yo estoy gestionando que esté acá el bueno, mejor de mañana. Eh, usted lo acaba de escuchar, como yo, como todos los que están acá en el piso, que le está gestionando para que Flor esté acá. Acá. El mejor de el mañana. El de mañana. que, eh, que en realidad uh -huh. la voy a acompañar yo y la semana. A ella, no, no, no, ella, no, a mí, no. es hacer Lo que pasa es que ella me pidió, yo la iba a poner sola, sí. es más, la iba a poner con un eh, sex symbol masculino. Y me dijo, ¿Se puede decir con quién? No, ¿Sí? con, no, por respeto no, porque es ¿Por de Buenos ¿tú? Aires y es un amigo. Entonces, ¿Te me puede dijo, hacer una oh, pregunta? Me dijo no, la, con el único que es con vos. La pregunta que en la tele nunca nadie le hace, ni siquiera a Jake Mamón. ¿A eh, ¿Estuviste con alguien de la farándula muy copado, que nunca lo dijiste y lo querés decir ahora el mejor de mañana? Estuve con alguien muy copado de la farándula, eh, eh, con Famoso. varios con varios ah, con, yo, y estuve con fielica. futbolistas también ah, ay, ay y, no eso es y, especial, es algo y, futbolistas y, que espera futbolistas que juegan en primera que, que son sí, mendocinos sí. y que sí. se fueron emigraron okay. eh, eh, que, que lo dejo a tu criterio Es un montón y, te, y termina el programa Y no quiero que termine Porque quiero saber más Sí, pero es lo que hay Ya está Además, además de qué te, te voy a explicar algo Pero no lo decís por vos O por la persona yo, por, por, por la persona Un caballero ¿verdad? Un, un no, buen caballero No, no tiene memoria No muestra sus trofeos Y no tiene no memoria No muestra sus trofeos bien. Además no muestra sus trofeos Y además Un buen caballero No tiene memoria No tiene memoria la... La... Muy bien, Gabriel. Es, es, es lo sí. que corresponde Sí, sí Es lo que corresponde Pero entonces Si sí, estuviste con un montón este, No, este, bueno Tampoco un montón ves que cómo me estás dejando como una cualquiera por ahí no como un cualquiera no no no no estuve estuve estuve estuve, estuve. Chicos, a ver tengo una trayectoria ah, pero obvio. Chicos, tengo, tengo trayectoria claro trayectoria, pero, ¿no? claro ahora estoy libre en este momento bien estoy soltero sí. así que escriban sí. a las redes arroba García el, el, el, si el no tipo se, se vende. <risas> sí. tenés algún eh, currículum para la persona que se quiera presentar para ser tu candidato eh, algo, que no, pero una, algo que no puede faltar en la pareja de Gabriel Cansi, por ejemplo. ¿Qué te vi. Las manos, que no, se, no, no, la, el, no sé, algo. Que... No, no, no, no, no. Mira, Lucas se mata de risa. ¿Por qué te reí, Lucas? No, no, después no, no, te ¿Querés venir? No, después te explico. Algo que no puede faltar sí. es que sea buena persona, sí. muy buena persona, trabajador, Ajá, ¿eh? honesto y que bien. sea lo que sea. Diga la verdad. Porque la verdad tema, libera. Abby, Entonces, ¿querés pareja abierta? Vamos pareja abierta. ¿Querés decir la verdad? Porque la verdad libera. Y además yo soy libriano, tengo ascendente a Capricornio, así que soy terrible. Y además tengo aries también en mi signo, así que tengo fuego, guerra, paz, tengo Gabi, aprovechando que estás acá y enseguida terminamos rápidamente hablando de, de lo que vas a hacer el 12 de, de marzo, pero no quiero no preguntártelo. Sos un referente para, para, la, comu para, para la comunidad gay. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que te está viendo ahora, que, que, que tiene ganas de, de, de expresar lo que siente, de ser feliz, de poder liberarse? Y la verdad que por miedo a que se me puede ocurrir a la familia, a la sociedad. Al bullying. Al bullying claro, totalmente, que, que, que es que un sí. tema que hay que tocarlo. Que, ¿Qué, que, ¿qué, ¿Qué dirías que, a esa que persona? Que se tiene que parar. Se tiene que, esta palabra que, que tanto hemos usado en, en estas últimas décadas, de empoderarse, hay que empoderarse hay que ser uno mismo, hay que ponerse en pie y amarse, amarse como uno es, quererse, porque si no te amás vos, nadie te va a poder amar, nunca jamás entonces si vos sos así naciste así, sentís así naciste en un cuerpo equivocado tenés que amarte, amigate con esa situación, dale para adelante, abrazala y ¿sabés qué? el que lo acepte, lo acepta y el que no lo acepta, que cruce de vereda, porque no te sirve también. Vos te servís a vos mismo y tenés que estar en conexión con los que te aman y te abrazan. Nada más. Y si tu familia no te abraza, buscate de buenos amigos. Buenos, buenos, no los que te lleven solamente a bolichear y a las drogas. Buenos amigos, ¿sí? Y que te den un lugar. Estamos trabajando para eso. Sí. Con una de las candidatas de Vendimia para ah, ¿sí? Todos, uh -huh. para ver si podemos generar un hogar para aquella gente Uy, bueno. que no tiene contención, no solamente por la, la, la elección sexual, sí, sino si no por, por un montón de otras. Me cosas. parece re importante y re lindo que hay lo haga. Hay que amarse, vos. hay que quererse. Total, a uno mismo. Y nos cuesta mucho. No, un nos montón. cuesta mucho a todos quererse. Me imagino ser. que oh, sí, man. es un trabajo día a día, así que la verdad que se porque, eh, como lo vemos a. Creo que tiene que haber sido un trabajo interno muy grande el tuyo, de aceptación, más en los medios de comunicación. Hace años años atrás no era tan fácil todo como ahora, no se hablaba tanto del tema, no se aceptaba. Y la verdad que siempre te demostraste como soy, como sos, defendés tus derechos, como el derecho de las personas. Por algo, eh, eh, Vendimia para Todos empezó siendo algo chiquito y hoy es algo que ya está en la agenda de la Vendimia. Y eso lo lograste vos, la verdad que es un orgullo y felicitaciones. Y me Gracias. encanta que lo digas vos y seguramente tu mensaje ha llegado a muchas personas que yo te felicito y te aplaudo. Gracias. Porque Bravo. como lo dices sí. programa, todo, lo, lo das todo. Siempre, y es una excelente persona. Y, y, todo. y los espero a sí. todos. Gracias. Dale, El 12, mira, todo el 12 todo de yo, marzo. No, no, lo leo. Me tengo que poner los lentes. No, sé no, de de de no, están atrás. Eh, bueno, los, lo los espero leo. a todos el 12 de marzo en la carpa del circo Serbián, que va a ser una pieza para disfrutar, vivir, vibrar como nunca. Vas a bailar toda la noche con la conducción de Florencia Peña. No lo no estoy leyendo, ¿eh? No, porque lo sabes, porque lo creíste vos. Con la conducción de Florencia Peña y va a estar el DJ invitado, Alan Wernick. Junto, a este DJ americano que la rompe, que además es un sex símbolo en el mundo, uno de los más caros del mundo, ¿eh? Artista triple X, además. Este, que va a estar tocando Alan Wernick y va a estar junto a un montón de DJs. Las entradas están en venta en entradaweb.com.ar o en la hermandad estilista. Solamente ahí. Yo Sol, los espero a todos el 12 de marzo. Ahí está el concierto Ahí está, ahí lo dijo él, el mismísimo Gabriel Canzi. 12 de marzo, Carpa del Circo serbián Vendimia para todos, no se pierdan de este evento, compren las entradas donde lo dijo él y también te comunicamos que acá en Mejor de Mañana vamos a estar sorteando un par de entradas. Sí, claro. ¿Sí? sí para que empiecen a participar y para que puedan ir también a las personas que la verdad que no, no, no pueden pagar la entrada y Dale. que quieren ir. Es un regalo que le hacemos A partir tratar. del lunes, entonces, sortean entradas. Eh, Yo les dejo las sí. entradas y a partir del lunes sortean entradas. Las entradas están, para los que quieran saber, desde dos mil pesos agradezco. Dale. A Gobierno de Mendoza, sí. que nos, nos apoya siempre, al municipio de Godoy Cruz. Gracias, Tadeo, por darnos... Siempre la derecha, y gracias también al municipio de la ciudad de Mendoza, que como siempre, a pesar de que no lo estamos haciendo en su ciudad, está apoyando y es muy valorable, y a todas las empresas que nos acompañan. A Ricardo Gusto, que fue el creador de la Vendimia Gay, que hace 16 años me dijo: toma la voz y dale para adelante. Y mira, qué buena elección hiciste, Ricardo. Bueno, Gaby, gracias. Gracias a vos. Lo dijo el Querete: respetate, aceptate, mirate al espejo, chocalo, chocate los cinco todos los días y Querete es lo mejor que, que podés hacer, y lo acaba de decir él. Amigo, te quiero, disfrutó un montón esta cocina, ya cuando termine el programa vamos a probar todos a acá, ponernos a, y a, a ponernos <risa> a ya <risa> vamos a ir saliendo todo corriendo a la casa, a ver a quién vemos primero, no, mentira. Gracias, te quiero, siempre esa buena energía. Mm.